Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Entonces, vean, este es un espacio que se ha creado desde hace ya. Bueno, estamos aquí en esta esquina del 2008, pero ya en Costa Rica tiene desde el 89, que se, hay un centro de meditación de Brahma Kumaris. Entonces, la idea es tener un espacio donde no se cobre y donde podamos entre todos crear una, una atmósfera que se sienta segura, que se sienta linda, para que podamos recargarnos, tranquilizarnos y crear una cultura de paz desde mi interior. Y nuestra, nuestro lema es que cuando yo cambio, el mundo cambia. Entonces, inspirar ese cambio interno en mí misma, ¿qué? de cómo yo poder vivir de la paz, cómo poder actuar desde el amor a través de la meditación. Y luego, entonces, cuando yo logro experimentar eso, lo traigo a mi vida y puedo en, ayudar a que otros sientan que pueden hacer lo mismo también. Y voy a... Buscar un punto donde enfocar mi atención. Inhalo profundo y grande. Y dejo que suavemente mi cuerpo vaya sintiendo tranquilidad, salud. Y cada músculo regrese a un agradable estado. Suelto, liviano, tranquilo. Voy a visualizar mi cuerpo. Como el templo del alma. Mis ojos son ventanas. Al igual que mis oídos, mi nariz inhala profundamente y exhala suave y tranquilo. Hoy, este cuerpo, que a lo largo de varios días, ha estado acumulando tensión y quizás alguna preocupación o malestar. Así que al igual que limpiamos nuestro hogar, lo barremos, sacudimos, voy a sentir este cuerpo, recibiendo la espuma burbujeante que limpia y que remueve toda la tensión suave de forma natural. Este hogar del alma Va sintiéndose liviano, soltando, barriendo, sacudiendo todas esas emociones que estuve sintiendo en los últimos días que quizás se quedaron en mi cabeza o en mis hombros, o en mi columna, o en el pecho. Abro al sol las ventanas de este cuerpo y dejo que entre calma, luz, y esa suave brisa que refresca, que renueva y que logra limpiar cualquier atmósfera cargada. Hoy el cuerpo vuelve a ese nuevo estado libre, limpio, brillante, liviano. Cada rincón, cada órgano, se va sintiendo con esta energía que sana, limpia, libera. En cada respiración se va sintiendo más intensamente esa energía renovadora. Como si lograras llegarle a cada átomo, a cada molécula de este cuerpo y volviera a vibrar en la armonía de la paz, la esperanza, la alegría. Cada vez más profundamente, la energía sutil va recorriendo este cuerpo en tranquilidad, He encontrado aquí dentro mi espacio seguro. mi tranquilidad natural. Poco a poco me permito ir más profunda, hasta lograr sentir lo que soy en realidad. Voy llegando a ese rincón dentro de mí, donde el alma misma se siente absolutamente a salvo para expresar y para finalmente ser lo que siempre he sido. esa maravillosa libertad, esa dulce sincronía conmigo mismo, donde el alma no necesita defenderse ni justificarse, aquí, en este agradable lugar en mi propio interior lo que soy se siente confortable natural puedo sentir que vuelvo a estar en paz conmigo en paz con lo que realmente soy. Hoy el ingrediente esencial del alma de ser capaz de observar sin absorber. Observar las situaciones que acontecen desde aquí dentro, en mi espacio seguro con la conciencia plena de ser esta identidad espiritual, que es mucho más que solo la casa donde habito, este cuerpo maravilloso. Soy el alma. esta energía sutil espiritual, esta conciencia eterna, energía de luz, de amor, de perdón. Hoy, Puedo sanar todo eso que me había dicho maltratándome, negándome. Hoy acepto entendiendo que soy tanto más que solo lo que amo. Lo que soy no se define solo por cómo se ve mi rostro, cómo está este cuerpo o los títulos que lograron. Hoy. Puedo volver a sentir, desde aquí dentro, desde esta experiencia de ser alma, el significado eterno del rol que cumplo en esta vida. de mi propio papel en la humanidad. Yo no vine a luchar ni pelear. Yo no estoy en este cuerpo solo para sufrir el alma en su esencia. Mi estado original del ser espiritual, es la paz. Esa experiencia absoluta de tranquilidad y serenidad profundas. El alma es amor, pero un amor que libera, un amor que empodera y ayuda a caminar con los propios pies, un amor libre de dependencias, un amor que jamás causa sufrimiento. Es ese amor de alma que nunca atrapa, sino que da alas y fortaleza. Es ese amor que soy, que es capaz de transformar la oscuridad más profunda que es capaz de iluminar la confusión más enredada, ese amor que hoy libera todo aquello que estuvo causando ruido en mi corazón, es ese amor de alma hacia mí mismo. Mi mismo, de aceptar, valorar, y disfrutar de nuevo, siendo lo que realmente soy. Este ser único, especial, disfrutar siendo el alma, que realmente soy. Por unos breves instantes siento esa libertad absoluta de ser lo que siempre he sido y amar lo que soy. desde este estado de conexión interior. Voy a conectar con la fuente divina de paz, de pureza, con esta imagen de abrir las ventanas del ser permitir que la energía sanadora de la fuente pueda ir a esas partes de mí donde hay debilidades o mi talón de Aquiles esos lugares del ser donde todavía el corazón se afecta y dejar que esa energía pura pueda mostrarme Abrirme con humildad a reconocer cuáles son mis lados más oscuros. Observarme sin juzgar puedo comprender qué necesito hoy, cómo estoy. Hay días en que solo necesito un abrazo de amor real. Otros momentos en que necesito conversar. Otros momentos solo necesito silencio, paz. Al poder sentir esa energía pura, descubro. ¿Qué necesito hoy? Es tan especial el comprender cómo estoy, sí, comprenderme. Que a veces mi cuerpo me habla, el corazón me habla, pero no escucho. ahora con paciencia con tranquilidad voy a escucharme y tomar ayuda de la fuente divina del alma supremo, para satisfacer en mí lo que el alma necesita hoy, ya que el alma suprema es como una fuente ilimitada, en vez de pedirle a Dios, él está tan cerca, siempre dando, siempre dando. Solo necesito conectar y recibir lo que el alma en este momento requiere para estar bien. Esta conexión sutil, silenciosa, dulce, está siempre disponible. Y es fácil conectar, pero requiero Soltar el apego, tantas ideas, opiniones, circunstancias. Liberarme de todo lo que aferra mi mente, la amarra. Soltar para conectar con ese hilo de luz que está siempre ahí, siempre, pero sí requiere de mi atención, de direccionar mi energía hacia esa luz. Cuando me conecto, siento que fluye esa corriente de energía sutil. Esta energía está en una frecuencia que va sanando todo el karma de lo que sea que ya pasó. Todo el karma acumulado está aquí en el presente, en las personas con las que convivo, Comparto en, en los lugares donde me toca conectar, trabajar, limpiar todos esos lugares, relaciones. Hay tanto karma que sanar. Y es con esta energía suave, pura, concentrada de luz, que me ayuda a limpiar y deshacer ese karma de lo que sea que ya pasó. y no necesito irme al origen de cuándo inició el karma. Porque sanarlo requiere que esté aquí y ahora. Y todo lo que vivo es resultado de eso. Es aquí que lo puedo sanar, limpiar, transformar las ataduras en libertad. En esta conciencia siento mucha gratitud con la vida, porque estoy con las personas correctas para salvar y aprender lo que necesito en este momento. y agradezco que vengan todos esos seres como maestros y maestras tengo tanto que aprender y cada momento de la vida cada día es un escalón para ir a un estado de conciencia más elevado, más sabio. Y aunque a veces pareciera que retrocedo, este es un camino hacia adelante. Todo lo que sucede es para limpiar, comprender, sanar el karma. Con esta conciencia pura acepto a todos los que vienen a mi vida con gratitud. Y lo que sea que ya pasó, que a veces me fijo en mis propios errores recurrentes. Todo eso lo puedo perdonar y sentir que ahora puedo no aceptarme así como soy y empezar de nuevo. creando el estado que con el que deseo vivir ya que la paz la dicha el amor es un estado que puedo nutrir cultivar desde este momento. Al limpiar el corazón, puedo irlo nutriendo y así compartiendo de forma natural. y dejar de estar en guerra con otros y empezar a ser un faro de paz verme como esa torre estable de paz Transmitiendo luz y paz. Thank okay. you. Sí, suavemente voy a volver a la conciencia de estar aquí, pero ahora inhalando profundo, llenando mi ser de esa energía suave, tranquila. De cerrar los ojos, solamente los encuentra abierto. Nos podemos sonreír, para decirle a nuestro cerebro que todo también Y los felicito. Y las felicito lograron más de 40 minutos, ¿verdad? Y bueno, poco a poco uno va logrando cada vez más profundo, ¿verdad? Pero es un gran logro. A veces uno dice, voy a sacar 10 minutos, pero 40 minutos es maravilloso. Entonces, para terminar voy a leer este pequeño mensajito que es sobre el ego. El ego es, significa el yo, ¿verdad? Pero es como eh, el yo que es construido, que no es real, que es como falso, ¿verdad? Y como el ego es muy débil, siempre se tiene que defender. Entonces dice, la dificultad con el ego es que está tan profundamente escondido que mucha gente ni siquiera se da cuenta que lo tiene. Y cualquier cosa que se les diga sobre él, aumenta la arrogancia. Pero el ego destruye. ¿Qué destruye? Destruye el amor. Destruye la capacidad de aprender. Y así entonces se acaba todo intercambio. Por lo tanto, a lo largo del día, y en todas las situaciones por las que pasen, debo hacer, asegurarme que no se detenga el intercambio de amor. Porque ahí hay ego. Qué fuerte eso, ¿verdad? Si ya no hay amor, hay ego. El ego puede superarse desarrollando humildad. Y debería haber tanta humildad en el alma Como sinceridad De modo que cuanto más sincera sea Mayor humildad tendré Las dos están juntos Y si hay humildad, hay amor Si no sé ser humilde También el amor termina Entonces, debo recordar una y otra vez, la humildad. El secreto para lograrlo es nunca interrumpir la conexión de amor con la fuente. Así fortaleceré de tal modo mi corazón que ya nada podrá herirlo. El sentimiento de ser herido es la causa principal de... Que se termine el intercambio de amor. Y qué interesante, ¿verdad? Esto es un tema que es de profundización del Raya Yoga, el tema del ego. O sea, en el curso, hay, hay un curso, ¿verdad? De hecho empieza este jueves, a las seis, por, por si quieren llevar el curso de, de meditación. Y en las últimas sesiones, se ve esto del ego. Pero es tan fuerte que que uno se siente herido, pero lo que se siente herido es el ego, porque el alma nunca se daña, pero el ego sí. Y que es difícil como sanar el ego herido, ¿verdad? Cuando uno lo siente, ¿verdad? Profundo, como si uno realmente fuera eso. Es un tema muy, muy interesante.